a una nueva edición de al día el informativo de la televisión universitaria estamos arrancando con toda una nueva jornada informativa para compartir con todos ustedes lo que ocurre aquí en el ámbito universitario y también eh, noticias de la sociedad así que vamos a ir desandando este trayecto informativo nuevamente en la jornada de hoy eh, jueves 13 de octubre ya estamos promediando este mes eh, y nosotros aquí firmes con todo el equipo trabajando para llevarles las informaciones eh, bueno la jornada de hoy algunos temas no te voy a contar todo para que puedas engancharte pero algunos de esos temas vamos a estar desarrollando eh, tiene que ver con eh, los segmentos que tenemos preparados como todos los jueves volver a la naturaleza y el mundo al revés con una entrevista muy interesante eh, que ya vamos a estar desarrollando con jorge almada y eh, por otra parte, el tema de los cultivos de cannabis. Así que a nivel nacional hay una, un debate, un desarrollo con respecto a esto que vamos a estar compartiendo. Así que luego de una pausa ya venimos con todo el desarrollo. Estamos de regreso aquí en el informativo y vamos a compartir ahora el segmento eh, Volver a la Naturaleza con, con Juan Carlos Furlán. Bienvenidos otra vez a este espacio de Volver a la Naturaleza y como siempre trayéndole entrevistas, noticias, información de todo lo que hace a este necesario retorno a una naturaleza que nos necesita para poder este, volver a conectar y restaurar todo el daño que ya hemos hecho como civilización. Es fundamental y siempre tratamos de señalar el hecho de que este retorno a la naturaleza no remite estrictamente a un conjunto de novedosas técnicas que nos permitan cultivar nuestros alimentos de una manera diferente, sino que toda técnica, por innovadora que sea, es aún insuficiente si nosotros no somos capaces de transformar la forma en que nosotros vemos y nos relacionamos y sentimos esa naturaleza fruto de la sociedad de consumo, la enajenación y la alienación hacen de que la naturaleza se presente ante nosotros como algo que se encuentra separado, que está en un allá afuera. ¿no? Siendo que eh, la ciencia ha demostrado en múltiples ocasiones de que eso es una ilusión, ya que no hay separación entre el observador y el observado y lo único real es una totalidad no dividida, no fragmentada. Para lograr romper con esta lógica de la mente analítica y fragmentaria es necesario encontrar la manera de observar de una manera distinta la naturaleza, una transformación revolucionaria que hace a toda nuestra, nuestra cosmogonía y en este sentido es apropiado señalar el aprendizaje que uno obtiene por ejemplo cuando encuentra la forma de ver y darse cuenta que es esto a lo que llaman plantas alimenticias no convencionales que son esas plantas que muchas veces sobre todo en misiones llamamos simplemente capuera que está ahí normalmente para ser destino de herbicidas. Esa capuera, mis amigos, esas plantas eh, normalmente este, señaladas como malas hierbas, en su gran mayoría corresponden a un extraordinario alimento y una fantástica medicina. En una relación amorosa que tiene el suelo para con, para con la vida en general, obviamente también para con los seres humanos. Eh, en, el, en el territorio donde un ser humano vive, en, en el predio donde un ser humano vive, el suelo se obliga a hacer germinar las plantas que ese ser humano necesita para su alimento y su medicina. En este caso, eh, por ejemplo, ¿no? este, queremos aprovechar para mostrarles la cosecha que hemos hecho en estos días, acá en el Ceibalito, de semillas de yantén. ¿sí? el yantén es una planta que es muy conocida como medicinal sabemos que eh, sirve para afecciones respiratorias y para este, desinflamar también pero no solamente es una excelente medicina sino que también es un, es un excelente alimento y sepan mis amigos que esto de separar alimento de medicina es eh, un invento también de la modernidad no, no debieran existir separación entre aquello que nos alimenta y aquello que nos cura, que nos sana para lograr volver a conectar el alimento con la medicina tenemos que saber ver, por ejemplo, las plantas que germinan de forma espontánea en nuestro entorno, en nuestro patio ¿Sí? en este caso, por ejemplo, una que es muy común que es el llantén como vemos lo que tenemos acá es la espiga de la planta, ¿no es cierto?, con sus múltiples semillas. Esto lo que vamos a hacer es dejarlo secar para después, este, al sacudir un poco la espiga, lograr que la semilla se desprenda y almacenarla y usarla. Por ejemplo, como usted usaría el sésamo o la chía, ¿no es cierto? Eh, es una semilla que no aporta significativamente mucho sabor, pero que sin embargo nos permite añadir a nuestra dieta una enorme potencia en vitaminas y minerales que son fundamental, fundamentales y esenciales. En este sentido, mis amigos, viendo que difícilmente uno pueda dejar de consumir harina transgénica, dejar de consumir eh, subproductos eh, con trazos de herbicidas, es muy difícil y lo sabemos, de dejar de depender de estos alimentos contaminados, pero al menos si sí somos capaces Gracias a la morosidad de la naturaleza de este, adquirir plantas alimenticias no convencionales que están en nuestro entorno germinando, no solamente eh, como, como, nuestra, como nuestro alimento, sino que también como nuestra medicina. Restaurar... El cuerpo, restaurar la mente, restaurar el espíritu, tiene muchísimo que ver con la alimentación, mis amigos. Y la hermana tierra lo sabe, la hermana tierra atiende estas necesidades que estamos teniendo los seres humanos. Y en función de esas necesidades, ella nos brinda gratuitamente, todo el tiempo, plantas alimenticias no convencionales para nuestro alimento y nuestra medicina. Así que... En este caso, llantén, pero podemos ver también lengua de vaca, ortiga, picón, eh, paletaria, es muy amplio, diente de león, muy amplio el espectro de, de plantas alimenticias no convencionales que están siempre disponibles y al alcance y de forma gratuita. Los invito a googlear al respecto, los invito a investigar más, porque eso que está creciendo como mala hierba en su entorno es lo que la naturaleza dispuso y formuló como el exacto nutriente que usted y su familia necesita. Así que, mis amigos, sin más, espero que sea información que les sirva. Como siempre, eh, los invitamos a reencontrarnos el próximo jueves, si Dios bendice en esto que hemos dado en llamar Volver a la Naturaleza y en este espacio maravilloso e impagable que nos brinda la Universidad Nacional de Misiones. Agradecemos el material enviado a Juan Carlos furlán Como siempre, todos los jueves colabora con este segmento Volver a la Naturaleza, Concientización y Cuidado del Medio Ambiente. Eh, ahora vamos a compartir una pausa, pero antes te recuerdo que podés seguirnos en las redes sociales, eh, Instagram. Y si no tenés Instagram, nos podés ver a través de streaming en la página transmedia.unam.do.ar. Todo disponible para que te puedas sumar a la comunidad informativa. Ya volvemos. de vuelta aquí en Al Día, el informativo de la televisión universitaria y vamos a dar el pase ahora a Jorge Almada con el segmento El Mundo al Revés en esta edición, el tema Relaciones Exteriores con Rusia. Bien, bienvenidos de nuevo a este segmento que se llama El Mundo al Revés un espacio donde comentamos temas internacionales de un mundo convulsionado, ¿no? eventos internacionales que decimos nos afectan en alguna medida, y hoy eh, seguimos trabajando un tema que estamos desarrollando aquí en el mundo al revés, a propósito de lo que está sucediendo en el mundo, en un conflicto bélico que se extiende ya por varios meses en el este de Europa, particularmente en Ucrania. Las últimas novedades tienen que ver con eh, la anexión de cuatro regiones este, históricas a Rusia, ¿no? Zaporozhye, este, Gerson, Donetsk, Lugansk. Y también últimamente lo que algunos analistas leen como una escalada o también la posibilidad de eh, la apertura de una mesa de negociación eh, de la Federación Rusa con este, Ucrania y el bloque occidental. Y para conversar sobre este particular, ya estamos en comunicación con Hernando Kleimans, él es periodista, historiador y es especialista en Rusia y en relaciones exteriores con Rusia. ¿Nos escuchás bien Hernando? ¿Hernando cómo estás? Hola, ¿cómo estás Jorge? Buen día. Muy bien Hernando, te saludamos aquí desde, desde el noreste de la patria grande. Hernando, podríamos para, para hacer de alguna manera un disparador esta nota, poder comentar un poco cómo se entiende históricamente esta anexión o este referéndum que ha sumado a cuatro regiones a lo que es la Federación Rusa. Y en segundo lugar, por ahí como disparador, ¿podríamos hablar de escalada bélica o de mesa de negociaciones próximas? Bueno, como siempre todos los acontecimientos históricos no son lineales, no son simples, eh, tienen muchos componentes y hay que analizarlos todos desde una perspectiva, eh, yo diría, dialéctica. Uh -huh. eh, en el primer lugar, eh, la, toda la, la franja eh, oriental de Ucrania, si Ucrania tiene dos grandes, dos grandes eh, partes, digamos, la parte occidental y la parte oriental. Sí. La, la frontera condicional de esto es el río Nieves, este, que separa estas partes. Eh, la parte oriental es una parte que eh, tradicionalmente ha sido rusa, sí. y tiene como característica fundamental un importante desarrollo industrial. Eh, no solamente por industrias pesadas, sino por minería, por agroindustria. Eh, y conforma más o menos la tercera parte del PBI ucraniano. Sí. Esta eh, parte siempre fue rusa, a punto tal que se la conoce como Pequeña Rusia, e inclusive el principal puerto ruso eh, del Mar Negro, muy cercano, muy cercano a esta región, se llama Novo Proxí, o sea Nueva Rusia. Sí. Estos son los, los términos Pequeña Rusia o Nueva Rusia, los términos con los que siempre se ha conocido esta región. Y por lo tanto tiene una tradición rusa. Su población mayoritariamente es rusa. Sí. Eh, inclusive antes, de la, antes de la, del comienzo del conflicto, eh, en esta región vi, vivían casi un millón de ciudadanos rusos, con el pasaporte ¿no? o sea, a ciudadanos rusos, no ciudadanos ucranianos. Eh, en, mi, en 2014, cuando se produce el golpe de Estado que derroca al presidente constitucional ucraniano con el respaldo de los Estados Unidos, abierto el respaldo de los Estados Unidos, eh, eh, se produce una, eh, un movimiento de separación de estas regiones orientales que no estaban de acuerdo en tomarse a, a los planes de la OTAN que era incorporar a Ucrania como plataforma contra Rusia. Uh -huh. Viejo planes de la OTAN, no todo eh, Entonces, estas partes orientales conforman un movimiento separatista que en algunas regiones es sangrientamente afectado, como en Odessa o en caso y en otras regiones asume características de separación, de secesión. Estas, dos, estas regiones son las regiones del Don ¿sí? la cuenca del Don, el río Don. Eh, estas regiones conforman repúblicas independientes a las que se les eh, suman, digamos, dos regiones más que no, no se independizan pero que sí eh, declaran que quieren, ser, eh, quieren, quieren incorporarse o reintegrarse a Rusia, que son Zaparoli y Herzog. Eh, durante años, desde 2014 hasta, no, hasta 2022, estas regiones fueron sometidas a, un tremendo, eh, a una tremenda agresión de parte del gobierno de Kiev, eh, agresión, digo, cañonazos, bombardeos, etc., eh, víctimas civiles. Se calcula que durante estos años hubo unas 15 unos 15.000 muertos por bombardeos ucranianos sí. a ciudades. No, ningún objetivo militar. No, no tenía objetivos militares en, en la República de, de, de Donbass, en las ciudades a las que bombardeaban, Donetsk, Lugansk, etc. Eh, en la actualidad, estas regiones se integran a Rusia, con, eh, por fin digamos, se integran a Rusia porque era algo que ellos esperaban, anhelaban, los pobladores, los referendos se hacen, aunque, aunque digan lo contrario, se hacen con gran transparencia y con una influencia muy importante de los cobradores, eh, son la eh, bastante mayoría la que, la que se define por eh, reincorporarse a Rusia. No podemos hablar de elecciones porque no hay emisión, es, es la, la voluntad de, de estas de esta regiones ocurre que eh, cuando el gobierno de Kiev se da cuenta de que pierde eh, estas regiones, refuerza su bueno, agresión militar. Sí. Tu, es mano ofensiva militar, que es un intento de ofensiva muy, muy, muy respaldado por, por la OTAN. Eh, obviamente cuando hablo de la OTAN le tenemos a los Estados Unidos que le brinda todo tipo, no solamente de ayuda. En armamentos, en equipos, sino en, entre comillas, consejeros. Se calcula que en el frente de combate, en las tropas ucranianas hay, hay un 50 o 55% de componente extranjero, es decir, mercenarios, estos instructores, sí. estos consejeros, eh, porque no, no es posible que eh, tropa, las tropas ucranianas, sin instrucción, manejen. ¿Qué importancia criticado con lo que estás utilizando, digamos, en Ucrania? Hernando, en relación a esto, justamente digo, en los últimos días, eh, aquí, digamos, de eh, octubre de 2022, en respuesta a lo que fue también un, una agresión, un ataque en el puente de Crimea, este, bueno, Rusia despliega también un ataque sobre distintos puntos de Ucrania. Hay analistas que hablan de una escalada, de la posibilidad incluso de, de intervención de otros países que en algún momento fueron parte de, de la Unión Soviética, como la Comunidad de, de Estados Independientes, y otros hablan de la posibilidad de una mesa de negociación eh, próxima a abrirse entre Estados Unidos y Rusia. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta cuestión? Bueno, son dos cosas. La primera cosa es que efectivamente Rusia eh, incrementó su actividad militar en Ucrania, uh -huh. con ataques que venían siendo reclamados por la opinión pública rusa. Hay una fuerte presión de parte de la opinión pública rusa para que Rusia dejara eh, las medias tintas, digamos, y realmente atacara los puntos centrales por los cuales eh, Ucrania se maneja. Esto fue lo que ocurrió. Hay que tener en cuenta que estos ataques, sobre todo Ucrania, no han sido ataques masivos. No sí. son ataques masivos, esto hay que ponerlo muy en claro. Las, eh, el equipo militar ruso es de, de tal precisión que destruye exactamente lo que tiene que destruir. Sí. Eh, inclusive hay una un análisis que demuestra que, que Rusia no atacó masivamente la, la generación energética ucraniana, sino atacó aquella generación energética que de alguna manera está implicada en el desarrollo militar. Esto por un lado. Sí. Eh, por otro lado... Eh, la reacción tanto de la OTAN, o sea, de la Unión Europea, de la OTAN, involucrando eh, bueno, a Estados Unidos previamente, sobre estos este bombardeos rusos, ha sido muy tibia, ha sido muy eh, relativa, digamos. Se han conformado con manifestaciones de solidaridad, de respaldo, etc., pero no han comprometido la presencia militar subterránea presencia militar en la zona de conflicto. Y esto, esto obviamente generó una profunda decepción en el gobierno de Bolón y Villanueva. Ahora, paralelamente a esto, sobre todo en los países europeos están reclamando que comience de vuelta el periodo de negociaciones de paz. Bien. Un, unas negociaciones que fueron interrumpidas en marzo eh, unilateralmente por Ucrania cuando ya se estaba por firmar en la administración. Ya estaba, ya ¿no? se había puesto de acuerdo en todos los términos sí. y de repente Kiev se negó en una evidente, más que evidente eh, presión de Bosch. Entonces ahora la idea es retomar El eh, principal impulsor de estas nuevas, nego nuevas negociaciones es Turquía sí. donde, donde justamente en marzo se estuvo a punto de firmar en la amnistía. Entonces Turquía está, eh, hoy ahora se están reuniendo eh, en la capital de Kazajstán, en se están reuniendo Putin y el presidente turco, Erdogan, precisamente para hablar sobre este tema. Lo que propone Erdogan es muy interesante, no está proponiendo una negociación entre Rusia y Ucrania, no. Lo que propone Erdogan es una negociación entre Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos. No está, hablando, no está hablando de incorporar a Ucrania a esta organización, porque en realidad hoy la, la valoración que se hace en el gobierno de Kiev, en las capitales occidentales, es mínima, es nula. Eh, Inclusive porque dentro de Kiev, dentro de ese gobierno, hay una cantidad de tensiones internas y de, y de conflictos internos muy importantes que permiten suponer, estamos ahí permiten suponer que hay un proceso de descabezamiento del gobierno de Zelensky. Bien. Eh, en principio, la, habrá que esperar cómo terminan estos días estas preliminares y ver si realmente eh, Estados Unidos, que es el principal interlocutor sin ninguna duda, eh, atiende la, la posición que hace unos días expresó Putin en el sentido que ellos estaban abiertos a, a, a las negociaciones claro que no son negociaciones como las que fueron en el tambor en marzo la, la, la, las circunstancias han cambiado profundamente Bien. entonces las negociaciones hoy se dan eh, sobre la base de la realidad y la realidad es que la parte sur de Ucrania primera ya dejaron formalmente de ser parte de Ucrania y esto no se puede negar por Bien. la que eh, en el occidente exista una obra de indignación. Eh, esto es real y es la población es la que lo busca. Es muy interesante en este sentido, y los rusos no se han negado a esto, la propuesta que hizo Iron Musk, eh, el fabuloso magnate tecnológico norteamericano, que eh, propone abrir negociaciones, reconocer a Crimea como rusa, eh, Rehacer re o re, eh, replantear el revisito en estas regiones de Ucrania, eh, Zaporozhye, eh, eh, Kersol y del Donbass, so, con, la, con la ética de las Naciones Unidas, y si la población de estas eh, regiones reafirma, reafirma su, su intención de eh, in, reincorporarse a en Rusia, Bien. entonces será la, Naciones Unidas la que. Eh, sanciones digamos, esta, esta nueva situación. Bien, Hernando, este... Hernando te agradecemos por una cuestión de tiempo nomás el, el tiempo, el contacto, agradecerte todos los datos que estás aportando a que podamos tener una visión eh, somera, digamos, y sintética y bueno, y de alguna manera volverte a, a convocar, ya has participado en varios encuentros y enviarte también por parte del equipo un saludo en el día de tu cumpleaños, eh, desde aquí desde el equipo de El Mundo Al Revés de esta manera... Hicimos esta nota ¿no? con una cobertura sobre Rusia con especialistas en el tema y devolvemos ahora de esta manera la señal a Florencia. Muchas gracias Jorge por este aporte, como todos los jueves también con el espacio del segmento El Mundo al Revés. Nosotros vamos a continuar, vamos a una pequeña pausa y al regreso más entrevistas. Estamos de regreso aquí en Al Día y seguimos compartiendo entrevistas, temas que tenemos preparado para hoy y vamos a meternos en el tema del cannabis medicinal. Ya lo tenemos en contacto al doctor Jorge Alonso, eh, especialista en cannabis medicinal, justamente para hacerle algunas preguntas al respecto de lo que se está dando a nivel nacional eh, con respecto al cannabis, por supuesto. Así que, bueno, ya te damos la bienvenida. Jorge, muchas gracias por el tiempo. ¿Qué tal? Buen día, un placer estar con ustedes esta mañana. Bueno, queremos arrancar preguntándote eh, sobre el avance de la producción del cannabis medicinal a nivel nacional, esto que se está dando ahora en varias provincias, la producción. Eh, ¿Cómo está avanzando eso con respecto aquí en la provincia de Misiones? Bueno, en principio eh, cuando se creó la, la ley sobre el cannabis medicinal se habían anotado prácticamente unas 18 provincias de las 24, pero en carrera quedaron solamente cuatro realmente, porque eh, hubo muchas dificultades al inicio para que esto pueda prosperar. Había mucho entusiasmo inicial, pero luego había que cumplir toda una serie de requisitos que hay que cumplirlos, porque estamos hablando de un producto medicinal y por ahí quizás no todas estaban en condiciones de hacerlo. Al principio, la provincia que más ha avanzado en todo esto es Jujuy que fue quizás la que arrancó primero, ya tiene un aceite a disposición de la provincia, pero además ya ha tenido ahora recientemente una autorización de ANMAT para poder distribuir ese aceite hacia otras provincias. Eh, la provincia de Santa Fe es otra de las provincias que tiene ya un aceite, pero lo traen de afuera, es decir, se trae la materia prima de afuera y en la provincia de Santa Fe se rotula, se envasa, y se distribuye dentro de lo que es el Servicio Social de Salud. En tercer lugar podemos decir, sí, ya está la provincia de Misiones, que ya tiene el laboratorio ya instalado, estamos en este momento trabajando con unas 400 plantas, de las cuales ya se obtuvieron 200 kilogramos, para empezar a hacer los ensayos de identificación de cannabinoides y poder hacer ya esa extracción para la elaboración del aceite. Uh -huh. eh, la Rioja quizás es otra de las provincias que también tiene ya algunos avances, pero después no hay mucho más, ¿no es cierto? Así que este es un poco el panorama general de, uh -huh. del país. Ajá. Con respecto a que en la provincia, que bueno, está, tenemos eh, esta empresa misiofarma Pharma, eh, ¿cómo se viene avanzando eh, también en, con respecto a los asesoramientos técnicos ...de la producción del cannabis medicinal? Bueno, eh, tenemos, digamos, en su momento tuvimos todo el asesoramiento técnico... ...para la parte especialmente de, de cultivo, la planta requiere muchos cuidados... ...a veces había que trabajar lo que es un poco acierto y error... ...teniendo en cuenta que quizás el clima de emisiones no es, no, no es el que genera... ...las mejores condiciones para una planta que no es autóctona... ...recordemos que es una planta de origen asiático... Y había que acondicionar muy bien los viveros, el indoor, mm. todo lo concerniente a poder de dar la parte de aclimatización, de humedad, de fotoperíodo para que la planta pueda crecer. En ese caso tuvimos asesoramiento canadiense-israelí que sí. nos aportó muchísimas este, innovaciones respecto a poder tener plantas con todos los requisitos que requiere luego un producto medicinal. ¿no? ¿Es cierto? que pueda dar seguridad, eficacia y calidad. En este sentido se está trabajando mucho con Biofábrica, Biofábrica es una de las empresas pioneras que está radicada en misiones, relacionada con biotecnología vegetal, se están haciendo ya clonaciones para las especies, digamos, o genéticas, que han dado los mejores rindes o la mejor concentración de cannabinoides. Tiene, tiene la posibilidad biofábrica de hacer clonación para obtener varios ejemplares que puedan satisfacer las demandas medicinales. Uh -huh. A nivel estatal, digo, nacional, también hay la creación de una empresa por parte del eh, CONICET, ¿no?, para el asesoramiento técnico y, y científico. ¿Qué, ¿Qué hay con respecto a esto también? Bueno, es una empresa que se creó recientemente, eh, tiene, eh, digamos, base como, digamos, tres partes. Una es el CONICET, otra el Hospital El Cruce, que está en Florencio Varela, donde en algún momento se hizo algún ensayo clínico, y eh, tiene también la Universidad AURECHE que está allí también en Florencio Varela. Eh, la, la idea de haber creado esta empresa, eh, digamos, nacional de CONICET, es la de proveer semillas eh, en este momento está en el trámite de habilitación de aproximadamente seis variedades o genéticas la habilitación la tiene que dar el Inace, INASE, que es el Instituto Nacional de la Semilla eh, va a hacer capacitaciones, ya desde hace un tiempito la Universidad de Jaureche está haciendo ese tipo de capacitaciones quieren fortalecer un poco la cadena productiva, van a brindar servicios de control de calidad pero por el otro lado también es eh, como que están facilitando la cuestión de que eh, puedan obtener semillas también los grow shops y los viveros. Entonces esto realmente a mí me trae alguna, como contradicciones. no me termina de cerrar de todo mío, porque imagínense, tanto Cucú y como el resto de las provincias han invertido mucho dinero en poder hacer justamente eh, poder desarrollar un aceite con todos los controles de calidad, incluso con normativas europeas, con GMP europeas, que permita hasta exportar el producto. Uh -huh. Pero por otro lado, si se facilita, vamos a poner un ejemplo, la venta de semillas en grow shops, en viveros, entonces la gente va ahí a un vivero, compro las semillas, entonces, tengo un manualcito de cómo hacer el aceite en casa uh -huh. y por ahí hasta se pone la gente hasta a venderlo o a recomendarlo a terceros, ¿no es cierto? Entonces, me parece, digamos, que eh, habría que rever un poco este tipo de situaciones. Si se va a apuntar al cannabis, ¿será algo realmente medicinal? Y sí. cuando hablo de medicinal vamos a hablar de medicina humana, veterinaria, incluso cosmética. Uh -huh. Bueno, tenemos que ver de cómo cierra lo otro también, porque por otro lado hay fuertes presiones de los grupos que hablan de autogestión en salud, que están, muchos de ellos también vinculados ahí en el CONICET, y entonces, bueno, nos genera una suerte, digamos, de... de de contradicción entre lo que puede pensar el Ministerio de Salud y lo que está pensando ahora el COGINSEP. No, no sé si le claro. pude explicar. Faltaría como regularizar o articular ahí bien la, la etapa de, de, de comercialización, por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí, sí, por eso. Por eso, digamos... Nosotros consideramos que el cannabis es una planta sí. que tiene muchos eh, fundamentos desde el punto de vista de utilizarse terapéuticamente, Ajá. pero no es algo totalmente inocuo. Sí, claro. Por ejemplo, el CBD, que es el cannabidiol, sí. que es el principio activo que se está usando, que se está desarrollando también la provincia de Misiones para hacer un aceite en sí. primera instancia para ser utilizado en eufiliopsia refractaria. Sí pero eh, tiene también algunas advertencias, precauciones, incluso algunas interacciones con medicamentos. Entonces, consideramos de que tiene que estar bajo un poco la órbita del de control del Ministerio de Salud, del ANMAC, en función de que es un medicamento, ¿no es cierto? Entonces, está esta contradicción de que la gente mejor en casa pueda hacer un medicamento sin sí. esos controles de calidad y con, además, sabiendo de que puede haber algunas contraindicaciones que la gente quizás no conoce. Así que bueno, creo que esto, creo que hay que resolverlo, es algo que todavía está pendiente me parece, y queda en una especie de zona gris. Uh -huh. eh, simplemente para recordar, doctor, los tipos de enfermedades o los espectros de patologías que se pueden tratar con, con el cannabis medicinal, ¿cuáles son si nos puede recordar? Sí, en principio eh, lo que más está ensayado es el, el caso de epilepsia refractaria en los chicos, eh, es el uso pediátrico que se está dando en este momento, pero también hay evidencias, faltas cuando digo evidencias quiere decir que están en desarrollo ensayos clínicos para que a futuro, a futuro puedan entonces habilitarse otras patologías. En ese caso está el tema de dolor. En dolor todavía tenemos que saber muy bien qué tipo de cannabinoides son los que están habilitados como para trabajar en distintos tipos de dolor. Dolor neuropático, dolor oncológico, fibromialgia, cefalea, etcétera. Por otro lado, está también el síndrome de Tourette, que es una suerte, digamos, de patología neurológica donde el paciente tiene muchos tics nerviosos difíciles de controlar. Eh, hay algunas evidencias en esquizofrenia falta constatar todavía mayores resultados también hay evidencias en cuanto a, a la posibilidad de control de adicciones con otros tipos de drogas, por ejemplo a opiáceos, una de las posibilidades que tiene, ansiedad insomnio hay mucho trabajo también en veterinaria, que es un capítulo que todavía se tiene que reglamentar. Y por otro lado está la parte de cosmética, de la cual ya hay algunos productos en el mercado, como por ejemplo eh, cremas con CBD para pieles secas o cremas de CBD para el manejo de dolor desde el punto de vista de aplicación tópica. Uh -huh, bien. Bueno, doctor, eh, hay mucho para seguir hablando, pero le agradecemos por toda este, esta info que nos, que nos da. Y bueno, seguiremos en, en comunicación. Bueno, muchísimas gracias y como siempre a, a sus órdenes. ¿eh? Muchas gracias, un abrazo. Bueno, compartimos una pausa nuevamente. Te recuerdo que podés ingresar a todas las redes sociales. El canal de YouTube tenés disponible para ver todos los videos. Y la página transmedia.unam.edu.ar. Ya volvemos. regreso aquí en el informativo al día y la tenemos a Gisela Montiel para hablar acerca de algunas actividades que tienen que ver con el área de relaciones internacionales, integración regional eh, de la universidad y ya se vienen algunas actividades, se están proyectando otras, así que la tenemos aquí. ¿Cómo estás Gise? Bueno, buenos días, gracias por la invitación nuevamente y sí, estamos a con full, mucha ¿no? actividad, una sí. agenda muy completa, uh -huh. este, cerrando un año, la verdad que de... Eh, no, no parece que hubiésemos tenido pandemia porque sí. la verdad que hemos tenido movilidades bueno formación de recursos este uh -huh. proyectos con el Ministerio de Educación a nivel internacional uh -huh. así que bueno este la verdad que estamos eh, altamente satisfecho con la producción de sí. trabajo este año. Gise, ahí está la Feria Internacional de Educación Superior, FIESA. Sí, sí, que sí, se sí. estamos C muy motivados. C este, nuestro horizonte hoy por hoy es el mes de noviembre en Mar del Plata. Este, del 14 al 18 se realiza la FIESA, que es la Feria de la Educación Superior Argentina. Se van a recibir allí al, alrededor de 160 universidades eh, a nivel global. Y bueno, y este año la UNAM va a tener un papel súper estratégico en la feria porque no solamente participamos con un stand, sino que nuestra rectora abre la conferencia inaugural uh -huh. este, con un ponente francés y cierra eh, este, la conferencia, digamos, este, FIESA, porque eh, Misiones, la UNAM, va a ser sede de fiesta en el 2024. Así que, Así que. Por doble partida la actividad. Estamos, sí, sí, sí, motivados por participar sí. en Mar del Plata, pero también eh, el 18 de noviembre empezamos el camino a FIESA uh -huh. misiones, uh -huh. que es un camino que nos va a demandar una serie de acciones estratégicas durante. Todo el 2023 y parte del 2024. Uh -huh. Y ahí en esa feria internacional, ¿qué, que se debate, qué se discute? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, este, el lema de Mar del Plata ahora es un poco este, la internacionalización eh, post-pandemia este, y las ODS, que es el marco de acuerdo internacional por el cual sí. hoy por hoy la educación superior digamos, este, está con es, esos lineamientos, digamos. Y, se están trabajando fuertemente en eso. La UNAM va a tener un stand donde vamos a, a tener, digamos, la atención al público de la feria, pero también vamos a tener diversas mesas de diálogo este, con agenda bastante completa. Uh -huh. Vamos a estar este, formando parte de las reuniones del programa PILA, del programa INNOVAR, del programa... Este, de, a ver si podemos rescatar un poco el, el programa Marca que teníamos uh -huh. con las, las carreras acreditadas en Arcusur. Este, bueno, una serie de, de reuniones eh, bastante importantes y estratégicas, no solamente para la UNAM, sino para la región. Uh -huh. Bien. Bueno, y por otra parte... Eh... Está la red CIDIR con la cual están trabajando, ¿no? Sí, bueno, la red CIDIR es lo que nos convocan en el día de hoy mañana. La red CIDIR está presentando este, hoy a las 13 horas este, en la mesa inaugural que va a estar este, representada a la UNAM por nuestro vicerrector, el ingeniero Katogi, un poco dando el marco a una jornada de innovación y emprendedorismo que tiene la red CIDIR, que es una red de universidades de la región este, Brasil, Paraguay, Argentina, uh -huh. que nace a partir de la FEBAP, que es la federación digamos, este, eh, que dio marco a esta, a esta red. Eh, bueno, va a transitar en eh, todo el programa dentro de lo que es eh, las acciones de emprendedorismo e innovación de todas las universidades que participan, y la jornada de mañana... Eh, también va a estar eh, con visitas al parque tecnológico, a las incubadoras de la UNAM y bueno, tenemos bastante actividad en el día de mañana. Buenísimo. Así que bueno, vamos a estar como este, tratando de, de mostrar todo lo que produce la UNAM desde las acciones de innovación y emprendedorismo y también este, mostrarle dentro del ámbito, digamos, este, de la UNAM, parque tecnológico y... Este, la biofábrica, un poco el cordón que tenemos innovador en esta en esta zona. Digamos. Uh -huh. eh, Gise, bueno, y con respecto a las movilidades que me dijiste que a partir de la apertura de lo que ha sido post-pandemia, estamos transitando, eh, ¿tuvieron mucha actividad también, sí, intercambios? Sí, sí. Exactamente, este, bueno, Erasmus, que es nuestro programa por ahí sí. europeo con mayor consolidación en estos años, y el programa Pila, que se viene fortaleciendo. PILA que empezó siendo un programa de tres países, Colombia, México y Argentina. Hoy PILA está con nueve países uh -huh. latinoamericanos, o sea que es un este, eh, la, eh, los referentes del SIM dicen que el PILA va a ser el, el futuro Erasmus latinoamericano, uh -huh. o sea, pro, se proyecta hacia ese camino, digamos. Así que bueno, vamos consolidando. Este, en este momento tenemos estudiantes este, en Colombia y México y próximamente con viajes de investigadores también este, a Brasil, Colombia y México. Uh -huh. Así que bueno, eh, muy movido este año 2022. Muy movido. Y mañana tenemos la visita, uh -huh. una visita, digamos, institucional de un grupo de, de, de investigadores y docentes de la Universidad Federal de la Frontera Sur, que estamos uh -huh. trabajando fuertemente con la Secretaría General de Posgrados, con el ingeniero Guidec. Este, con el eh, doctor Guidet, es toda el área de, digamos, de posgrados uh -huh. y bueno, vamos a tener una jornada muy intensa de trabajo desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Este, el doctor Guidet eh, pro, propuso una serie de ítems de, de, um, para eh, trabajar y bueno, ellos vienen con una agenda de trabajo bastante completa. Van a también este, intercambiar algunas experiencias este, también si se puede empezar a trabajar algunas ideas en el campo del idioma este, del español para extranjeros, nos va a acompañar este, la directora de nuestro pro programa de CELU español para extranjeros, Raquel Alarcón y en otro también plano de trabajo se va a trabajar algún esquema de doble titulación de grado así que van a venir eh, gente de la escuela de enfermería también este, de humanidades bueno nos van a acompañar referentes de relaciones internacionales de todas las facultades uh -huh. un poco para ver qué propuestas se pueden generar a partir de este de esta visita institucional que son este 15 eh, académicos uh -huh. e investigadores buenísimo Así bueno, que... Gise, te agradecemos un montón no, por, por este favor. resumen de actividades y, bueno, muchos éxitos para fiesta, tanto de ahora como de Muchas para gracias. Para sí, estaremos visitándole, este, la sí. rectora sí. Este, y el vicerrector están muy comprometidos con toda este, esta feria, así que, bueno, este, seguramente los estaremos visitando sí. y ellos contarán un poco más de, de lo que se trata. De gracias. Bueno, compartimos nuevamente una pausa y ya seguimos aquí en el día. Bueno, ya estamos llegando al cierre de al día en esta edición, jueves 13 de octubre del 2022. Recordad que podés sumarte a todos los contenidos si querés ver o revivir alguna entrevista, alguna nota que te interesó, podés ingresar a www.transmedia.unam.edu.ar y eh, ahí estás viendo la pantalla, tenés la opción de ver en vivo. Eh, y también la Mediateca para que puedas ver todos los contenidos. Y por supuesto, en todos los canales donde salen eh, las programaciones de aquí de la televisión universitaria, Canal 4 Posadas, te recuerdo nuevamente, eh, Somos Misiones, tenés Canal 12, eh, Giga Red y Flow también eh, podés sintonizarnos. Nos vemos mañana, que tengan una excelente jornada, nos reencontramos. Chau, chao